Hola, mi nombre es Virginia Alejandra Herrera. En esta oportunidad y en el marco de lo que venimos trabajando, las quería invitar a realizar conmigo este hermoso motivo. Este motivo fue publicado en 1900 en el libro de Crochet Irlandés perteneciente a la colección de publicaciones que realizó DMC. Antic Patron Library es una organización que se dedica a la digitalización de distintas publicaciones de dominio público, artesanales y de sus patrones. El objetivo es la conservación y la difusión de las mismas. Es un excelente recurso para cualquier tejedora y allí pueden encontrar distintos libros digitalizados. Abajo colocaré el link del sitio para su visita y el link para poder descargar el libro completo. Ahora un poco de los materiales. El objetivo es que ustedes puedan observar algunas de las características de los materiales que vamos a necesitar. De manera que si no encuentran el mismo en el lugar donde ustedes viven, puedan reemplazarlo por alguno que tenga características parecidas. Este es el hilo que vamos a utilizar para el cordón, y en Argentina lo conocemos como hilo de algodón finito, es una numeración 10. Este es el hilo que vamos a utilizar para tejer, también es hilo de algodón y su titulación es 75. Recuerden que cuanto más finito es el hilo, más alto es el número. La primera dificultad con la que uno se encuentra al tratar de realizar motivos tan antiguos es la traducción de las indicaciones. Hay que investigar si el libro está escrito en inglés británico o en inglés americano, ya que en Estados Unidos y en Inglaterra utilizan los mismos nombres para designar puntos distintos. Los materiales representan la segunda dificultad con la que nos encontramos, ya que no contamos con los mismos. Es por esto que lo que voy a realizar es una adaptación lo más parecida posible a las instrucciones originales. Hechas las anteriores aclaraciones, vamos a comenzar con el paso a paso. Para que nuestro cordón sea doble vamos a utilizar nuestro hilo de algodón legado. Encimamos un tramo de hilo que vamos a utilizar para tejer. Tejemos 2 cadenas. Ahora vamos a continuar tejiendo 16 medios puntos. 1 2 3 4 5 6 Siete ocho nueve diez 11, 12, 13, 14, 15 y por último 16. Ahora vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario para acomodar los hilos. Fíjense que el tejido va formando como una especie de hilera de espigas. Cada espiga está conformada por dos hebras, una hebra delantera y otra hebra trasera. Esto es para tener en cuenta ya que a veces en algunas vueltas está indicado picar solo la hebra trasera y otras veces está indicado picar las dos hebras. Ahora vamos a formar el círculo picando sobre el primer medio punto y pasando por dentro de la hebra del cordón y vamos a cerrar con un punto deslizado. Cada vez que terminen una vuelta, tómense el tiempo necesario para acomodar los hilos. Esta vuelta la vamos a trabajar sobre cordón simple. Para eso, vamos a separar las dos hebras de la vuelta anterior, trabajando sobre una y dejando en suspenso la otra. Voy a tejer una cadena para dar altura. Y ahora picando sobre la hebra trasera voy a tejer un medio punto sobre el primer medio punto. Y ahora dos medios puntos sobre el medio punto siguiente. Voy a repetir lo mismo toda la vuelta, siempre picando sobre la hebra trasera. Para finalizar vamos a picar en el primer medio punto y vamos a cerrar con un punto deslizado. volvemos a acomodar los hilos y tirar de las hebras En total tienen que haber quedado 24 medios puntos. En esta tercera vuelta solo vamos a realizar la primer parte. Originalmente estaban indicadas varetas pero puede ser por el cambio en los hilos no me quedaba bien la pieza, por lo que decidí realizar varetas dobles. Comenzamos la vuelta con seis cadenas, cuatro pertenecen a la primer vareta doble y 2 al espacio de cadenas, el primer inconveniente con el que nos encontramos en esta vuelta es que no está indicado todavía cortar los hilos. Para solucionar este inconveniente, voy a aprovechar los primeros cuatro puntos para ir llevando el cordón. Voy a realizar un primer medio punto. Luego voy a realizar una cadena al aire. Voy a realizar otro medio punto. y otra cadena al aire esta parte vendría a reemplazar las primeras cuatro cadenas luego voy a tejer las dos cadenas del espacio de cadenas que me faltaban Ahora voy a dejar a un lado las hebras del cordón y voy a tejer una vareta doble picando las dos hebras de la espiga del segundo medio punto. Luego voy a tejer dos cadenas. Luego otra vareta doble en el siguiente medio punto. Dos cadenas y así sucesivamente en cada medio punto una vareta doble, luego dos cadenas hasta completar la vuelta y tener un total de 24 varetas dobles. Cierro la vuelta con un punto deslizado picado en el cuarto punto, que era una cadena, del primer grupo de puntos que hicimos. La figura les tiene que quedar plana. Ni tirante, ni con frunces, si algo de esto les ha ocurrido tienen que variar la cantidad de cadenas que hay entre las varetas. Hasta aquí la primer parte. Para acceder a las dos vueltas faltantes para concluir con esta figura, haz clic en la imagen. Si quieres acceder a la segunda parte y ya se encuentra disponible, haz clic sobre la miniatura. Eso es todo, no olvides suscribirte a mi canal si quieres recibir una notificación en cuanto esté la segunda parte concluida, apoyar este trabajo con un me gusta y compartirlo si te ha interesado. Desde ya, gracias por ver y será hasta la próxima.